En este video les voy a mostrar cómo pueden liberar su celular de una forma segura y fácil a través de doctor Sim. Lo primero que vamos a hacer es entrar en la página de doctorsim.com e ingresar con nuestra cuenta. Si no tenemos nuestra cuenta, la podemos hacer total, es gratuita y solo necesitamos un mail. Una vez ingresado, vamos a a donde dice desbloquear celular y elegimos la opción que queremos liberar. En este caso, un Samsung. En el siguiente paso nos va a pedir cuál es la compañía y el país origen del celular y le damos a solicitar liberación. En esta nueva ventana nos muestra cuál es el precio de la liberación de este teléfono puntual. En nuestro Caso son 210 pesos argentinos y también nos dice que va a tardar un día y once horas. En realidad, al final me tardó menos, pero bueno. En el punto 2 es muy importante porque tenemos que proporcionar el código de email de nuestro teléfono. ¿Cómo hacemos esto? Fácil. Vamos a nuestro teléfono. Bueno, como podrán ver, eh, justo reinicié el celular porque como va a tener un nuevo usuario, ninguna de, de las cosas que ya tenía me servían, así que tuve que pasar por el proceso de teléfono nuevo. Además, me sirve para demostrar que no tiene ninguna cosa rara, no, no está ruteado ni nada. Una vez terminado, bueno, vamos a la parte de llamadas y vamos a ingresar asterisco numeral 06 numeral. Ahí nos va a aparecer el código de email. Y vamos a cargar los números, el, la barra y el 01 no va. Este número también se puede encontrar a veces en la parte de atrás, abajo de la batería, pero es más seguro hacerlo desde el teléfono. Una vez liberado, yo lo voy a usar con un chip de Claro. Volvemos a la página de Dr. Sim e ingresamos el código de email en donde nos piden. Y el último paso sería elegir la forma de pago. En mi caso, yo voy a pagar con tarjeta. Ingresamos los datos de la tarjeta, nombre, apellido, el número de la tarjeta, el mes, el año y el vencimiento. Y elegimos la moneda con la cual vamos a pagar. Una vez completados los datos, ponemos procesar mi pedido. Procesa el pago y nos da la confirmación de la solicitud. Igualmente también nos va a mandar un mail. Acá pueden ver que el email corresponde la operadora y el teléfono también y hay opción de que te manden un mensaje de texto pero yo preferí no hacerlo entramos a en nuestro mail y ahí está en recibidos si no lo reciben en la bandeja de entrada puede que entren en correo basura ahora queda esperar el segundo mail que es el donde nos envían el código para desbloquearlo una vez que nos llega Volvemos con el teléfono y lo vamos a reiniciar poniéndole la tarjeta de la operadora con la cual queremos usar. En este caso, como ya les dije antes, claro. Lo prendemos. Sigue iniciando con la interfaz de personal, eso va a seguir estando. Pero al querer entrar al teléfono nos va a pedir el pin de desbloqueo de red. Que es lo que nos mandó Dr. Sim en nuestro segundo mail. Nuestra opción es la primera porque es un Samsung Galaxy. Así que seguimos las instrucciones. Y en el segundo punto vamos a ver que nos dan el código de desbloqueo. Ese número es el que vamos a ingresar a nuestro teléfono para liberarlo y usarlo con cualquier operadora. Le damos a desbloquear y enseguida nos va a decir que en un mensaje que el desbloqueo ha sido correcto. O sea, ya está listo nuestro teléfono para usarlo. En este caso, un claro. Para que vean, llamo a servicio al cliente y me atiende como un número claro. Bienvenido al centro de atención a clientes de Claro. Si querés realizar una consulta sobre la línea desde la que estás llamando, marca uno. Mismo las llamadas también las recibe perfectamente sin ningún problema. Y... Como última confirmación, dentro del apartado del mismo celular en el sistema donde aparece la red que está usando, podemos ver que es Claro Ar, o sea, Claro Argentina. Bueno, espero que les haya servido este instructivo, muy simple y sobre todo seguro.